Por favor, que te, te, te... Buscar un coche. Vale. No sé. Vamos aquí. ¿Me dejan...? ¿Por qué no me dejan... Encender las luces, tío? ¿Por qué? Es que ya no me deja hacer nada. Esto... Ah, vale, vale, pregunta. Me cago en su puta madre, tío. Joder, como para saber lo que no sabía, una mierda. Es que pone buscar un coche. O sea, buscar un coche es coger un coche y llevártelo, ¿sabes? Eh, suele meter la nariz donde no eh, le llaman Dimitri, ¿sabes? Se llama el pibe. ¿Qué cojones? Visenka. Vale. Eh, habla con eh, Korlov. Eh, con Oslok Oslok, ¿dónde está? Oslok Korlov, ¿eres tú? Tú eres Korlov. ¿No? No. ¿Tú eres Korlov? No. Que me queda el pibe que siempre está afuera, ¿no? Debe ser este prenda ¿eh? Es el prenda boy de aquí, gente Este es este, este, seguro ¿Korlov? No, tampoco eres tú, entonces Kaflov, este Vale ¿Qué coño? Eh, Salió Eh. Pensé eh, que encontraría algo De valor allí, eh, trabajar en el aserradero Para esta factura y tengo una familia que mantener A la madre familia, ¿sabes? Eh, cada vez estoy más cerca de conocer la verdad, todavía tengo que comprobar eh, las otras pistas, Hablar eh, con el vendedor eh, de herramientas, buscar el almacén de, eh, de la posada debajo del oso borracho, interrogar a los trabajadores de la las ruinas de la cantera. Vale, esto es el final ya, gente. Señor, deténgase que te mete un tiro. Vecciona las ruinas. Vale, porque creo que creo que es, es el final del juego, casi, ¿eh? Y mi coche, tío, de mierda, ¿dónde está ahí? Eh, vamos a lo de las ruinas ahora. Todo esto está entrelazado, entiendo, claro. Por eso el gameplay que he encontrado, pues eso, ¿no? O sea, solo salía esta mierda. Eh, a las ruinas, ¿por donde coño? Topa atrás, ¿no? A toa. O sea, E y V. Bueno, por lo menos sabéis que, que lo bueno, que se me ha reiniciado un poco el destrozo que le hizo al coche antes. Es que era imposible, gente, sacar el coche bien, ¿no? O sea, input input. Vale, por aquí es... Eh, sí, o sea, sí es por aquí, ¿no? Realmente. Vamos a darle. Y a su modo, cuando termine esta misión, termino el directillo. También normal, coño, que estamos en Semana Santa y muchos de vosotros, aparte de que mañana tenéis clase, os estáis pues de chile en casa, tranquilicus. A ver, esta, eh, me chocaré, no. Era aquí, ¿no? Oh, o no, no, no, creo que me estoy equivocando de, de lugar, ¿eh? No obstante, porque creo que la intercepción de aquí adelante no la voy a tener, ¿no? Es como está como arriba, ¿no? O algo, qué raro. Ah, pues sí que la tengo, de puta madre. Entonces aquí es hacia la eh, derecha. Bro. No me toman en serio si no pongo la. Ya me entendéis, ¿no? La sirena. La sirenica. Bro, ese man con gallo, ¿sabes? Y todo ahí. Vale, pues vamos bien entonces. Eh. Sí. Vamos a las ruinas. Que me ha sorprendido, ¿eh? O sea, lo, eh, lo que ha traído este. Este juego, hostia. Este juega la peña, tío, fuera de lo que es eh, Tweet, ¿no? O sea, en Tweet... Bueno, sí, ha generado, como he dicho. No tanto, pero ha generado, por lo menos. Investiga Me las ruinas. Era aquí, ¿no? Vale. está son la ruina? Ok, inspecciona la ruina. Quitamos esto, quitamos esto y le metemos. ¿Tío? Ese ni lo veo, gente. Yo, yo, yo, yo, yo. exagerado ¿no? Que cambia estar el Counter Strike, gente. Madre mía. Bro, estoy muerto ya, gente Dios Muchacho De verdad, esta arma No sé para qué coño me la ha comprado Es un poco mala, eh O sea, está bien Porque tengo muchas palas Y yo, bro Mientras que eh, me regenero un poco de vida Casi muero ahí Instagramada, Eso digo yo, insta granada Será perro Poquito chungo, ¿no? la game del juego, la verdad. O sea, al el bit Vamos a ver si puedo robarle. Y yo, yo, para, tío. Diablo, puñeta. que me queda? ¿Se vive de ahí? Y yo, ¿puedes parar? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué narices es eso? Eh, ¿Sacupula y tal? No, no. Pues te va nada por culo. Yo solo quiero munición no entiendo yo, este es el único que queda está dando tanto calor increíble, eh, pero el último que queda digo, y eso what, what more sorry, eh, o sea, necesito oh, más tiempo, chacho esto, tío ¿puedo descartarlo de alguna manera? sí, ¿no? por culo mala de escopeta fuera. Eh... ¿dónde están los demás? no me jodas que han desaparecido tío, siempre pasa lo mismo Qué mal está hecho eso, tío Debería dejarte un tiempo en el cual tú puedes lootear Pero es que no te lo deja, joder Eh, buscar Tiene vozca, coño ¿Cómo? Polizca, eh, get lost, eh Una rama, tío ¿a qué coño que reyo la, la llamas, ¿eh? Este man tiene Hombre, por lo menos ¿Y esto? Lul eh, hemos descubierto que uno de los, eh, de los nuestros es un doble agente Por su culpa eh, Iván acabó ayer en un campo de trabajo eh, Hay que estar atento a la policía Vale, nos pisa las talones Pues eh, ir al campo de trabajo, al chivo Esto lo piqueo eh, ¿Hay algo más para coger aquí? No, no, supongo Esto Nada Vámonos para allá Que tengo eh, cuatro minutos Termino esta misión y cierro directillo, gente eh, Me molaría Me molaría un momento, a ver no, me he flipado, o sea, no tiene nada. Lo típico, ¿no? O sea, en ese tipo de sites siempre hay algo eh, que han tenido de contrabando, ¿no? En el juego. Has dicho que vaya al campo, ¿no? O sea, eso está casi cerca, ¿no? Creo. Qué mal. No, huele raro, ¿no? Esta parte de aquí un poco. Hola, Broqueta. Ah, probablemente te refieras a Iván. El eh, tipo solo eh, lleva unas horas eh, y ya se la está arreglando para golpear a otros prisioneros, LOL. Lo encontrarás en el foso de, con otro eh, tipo calvo Vale, barba, barba roja Dudo que quiero hablar contigo de buenas Vale Ok, bro Interrogar al prisionero eh, Calvo con barbas, ¿eh? ¿Ahora me lo vas a decir? Tenía que pegarme un tiro en el pie, creo, ¿eh? Vale, vale No me deja hablar ahora con él A, a ver, si, cuando se saque el cigarro Debe de ser Hermano, tú, tú dirás, ¿no? Le pegó la pistola, yo tiene menos densidad. Ahora está bien, déjame. Ahora, ahora. Menos mal. Más turbeturas. <risas> Literalmente te lo juro, igual que me suena eso, eh. Y hay muchas más frases que por ahí. Bueno, pueden sonar, ya me entendéis, ¿no? Un momentito. Porque tengo un gameplay de eh, 13 horas abierto. Literal, me quedan dos horas de juego. Y yo, ¿sabes? Bueno. Va igualmente te lo puedes pillar. Encuentra a Veloc. Gente, llegamos casi al final del juego. Espero que todo lo, lo que venga ahora sea Lore, tío. Os lo juro, ¿eh? Aquí, ¿cómo voy a encontrar a Velo, ellos? Y está guay. Pues resulta que estoy eh, perdiendo edición. ¿Y eso? ¿Os ha ido y al médico? ¿What? ¿Puedo abrirlo? ¿Y eso, Draco? A, lo, a los graves. ¿Pero en serio, tío? ¿Y eso? O sea, pero algún tipo de... ¿Lol? ¿What? Pero algún tipo de forma habrá, ¿no? Eh, para poder llegar a encomendar esa per... o sea, pérdida de audición, ¿no? ¿Tú? Supongo Sí, porque producido Bueno, sí, puedo preguntar, claro Si sí, se puede saber, obviamente El chequeo médico de la empresa Literal, ayer, mira Ahora que lo acabo de decir, Draco Te lo iba a comentar Que Nicole ayer lo tuvo que pasar también El chequeo médico Se tuvo que hacer la analítica y todas esas vainas Literal, sí, sí pero para que veas, macho, camarada, ¿cómo me has encontrado a los hombres de Oberanco? Eh, me torturaban aquí, eh, pero conseguí eh, apoderarme de sus armas. ¿Lol? Pero bueno, por lo menos, mira, te has dado cuenta ahora, Draco. Que habrá algún tipo de forma, ¿sabes? Tengo probado la colaboración de la banda de Oberanco eh, con el puño de sangre. Tengo algunos nombres de. Eh, lugares de encuentro. Sé cuál será su propio movimiento. Ayúdame a levantarme, creo, eh, que tenemos que ir al hospital. Sabéis que yo estoy en el lore, eh, En el puño, ¿vale? O sea, yo, yo soy de los malos. O sea, bueno, de los malos, de las personas que van a pegar un golpe de estado en el juego en esta utopía soviética. Y se van a apoderar con el poder político. O sea, del poder político, ¿vale? Entonces, lo debo de dejar. ¿no? ¿qué estás haciendo? Te lo tengo que dejarlo y ahora me da muchísimo más dinero por haberlo dejado tirado y haber formado parte de este movimiento del puño rojo que a mí me gusta definirlo como eh, el puño de la estrella del norte gran anime mejor película bueno, me mentira mejor anime eh, normal, peliculilla sabiendo que la información que Velo da reunido po eh, podría frustrar a los planes de los reverdes decides eliminar la detective moribundo basándote en las pistas eh, que proporciona eh, la policía lleva a cabo una búsqueda en los bosques de Karikisak resulta que eh, la colaboración del puño sangriento con la banda de Averankov es más profunda de lo que se podría pensar Tiene dos finales el juego, supongo 1600, ¿lo veis? Está puesto del lado del puño Sangriento, bueno Literalmente ¿Sabes que HP es conocido? Aparte de los GPC Por las impresoras, ¿sabes? coño que no ha tenido una impresora HP Literalmente Con la tinta, ¿sabes? Que cuesta más Madre mía, si cuesta la puta tinta, mamá Mamá Yo la verdad que pillaba cartuchos clónicos Yo no sé vosotros, pero yo... va o sea, literalmente Es lo mejor A ver, hay muchísimos cartuchos Que son compatibles, ¿no? Tire lo que era, ¿no? Sí El, el otro pibe Y me hace mucha gracia que, que sea por la de las impresoras Igual que, por ejemplo eh, Sony Takali Sensei O la Play, por decirlo de algún modo Yo, es Sony de toda la vida De pequeño, hermano Aparte de hacer Play Hacía tele, ¿sabes? Así, en algo de pronto Es la que hay eran más grandes que eh, una habitación ¿Las impresoras? ¿Las impresoras de antes? Madre mía, o sea, yo me acuerdo que me dio una eh, Mi amigo, bueno, la madre de mi amigo EU eh, un HP Y me encantaba, ¿sabes? Porque ahí me hartaba O sea, lo típico de, buscas un wallpaper eh, de, de, de Naruto Bueno, de Naruto no, pero si es un anime, ¿sabes? Y te pones ahí como loco, rollo Eh, qué guapo, voy a sacar ahí una puta eh, Una puta foto, ¿sabes? impresa me flipaba ¿Puedes morir? Por favor Vale, ya, eh... Solo van a salir tres, tíos. Y yo. Escopeta, tío. Escopeta, ¿sabes? Eh, no sé. Y ahí hacía impresoras sobre guitarras y tambores y todo eso. ¿Qué? ¿En serio? Qué guapo. Qué puto guapo, tío. O sea. De verdad, antes no estaba aquí. Se ha Y los otros pibes. Cago. ¡Policia! Vale, eh. Adonado. Adonó. Wheel de way. Adonó. Hombre, no he encontrado ni un puto eh, cacharro de esos de contrabando. ¿Estamos tontos o qué pasa? ¿Estará aquí? ¿Aquí? ¿Solo de la otra vez? ¿No? ¿Qué coño? ¿Esa carta es mía? No. ¿Qué coño? vimos una, eh, una manta que en vez de Pink Floyd ponía... ¡Print eh, Floyd! ¡Qué guapo! Y yo, mi amigo, eh, que, era, eh, que, eh, que era fan de, de rock pues. Eh. Nos estuvimos riendo todo el rato solo por eso. ¡Qué guapo! A ver, seguramente era una lesión directa a Pink Floyd. Eh, a Kale-sensei, no te extrañe Literal. Pero el eh, rollo eh, impresora. Eh, no sé dónde están los otros holes, tío. Los hoyos. No, no sé. Aquí. Pero fuera de coñas, eh, ¿Qué? Las impresoras eh, que hacen son alucinantes. A mí me parecen increíbles, sobre todo ahora las Bueno, las últimas no, es que tiene una calidad enorme. Lo malo, lo, lo que cuestan la, los, los cartuchos de. Yo, no le da cojones, De tinta. O sea, son originales. Uf. Si no son originales, mira los clónicos, ¿no? O sea, que todo el mundo conoce, pero. Y yo, yo, yo, qué agresividad, compadre. Tú que eres el terano de mi pueblo. ¿Puede para allá? Cabezón, tío. O sea, ellos Exagerado para terminar el juego. La verdad, eh, estoy ya un poco desesperado, ¿eh? Fuera de coña. Muy desesperado, diría yo. Y yo paso. Dame la pala, tío. Madre mía, que me estoy cargando la durabilidad de la pala. Vale, primer cacharro de este interceptado Ok. Era la E. Dios, no voy a, ¿no? Armita Y también tienen impresoras 3D eh, Ultra profesionales Hicieron una moto solamente con la impresora 3D Increíble, ¿en serio? Qué guapo Coño, a ver, una vez de esta eh, que vimos a Kali 6, ¿no? Eh, lo de eh, how, no, how to Mate, iba a decir, tres, cinco cosas que no sabías hace cinco minutos. Coño, ya sabéis que yo no sabía, por lo menos que lo de los coches... Al principio lo hacían de madera, tío, un puto coche entero de madera. Y que se suele vender incluso ese exo, eh, esqueleto de coche eh, y lo hacen de puto madera, ¿sabes? Lo mismo pasa con, la, con las impresoras 3D, que ahora mismo te pueden hacer todo. ¿Sabes? Lo único... El avance sería una impresora 3D con tejido... O sea, de células madre o, ¿sabes? Humano... Pudiera llegar a, ya me entendéis, ¿no? A reproducir un, un órgano, tío. Eso sería la polla artificial, ¿no? Pero no obstante, para eso queda mucho, ¿no? Es muy, muy cibernético todo. También hacía gafas, bolso, incluso zapatos de cuero. Pero el material y todo eh, se hizo impreso. Claro, pero claro. Tienes que pillar eh, exacto ese material que seguramente tenga que ser caro. Molaría tener una impresora 3D, ¿eh? Mira, ya que vino Zeus después de tanto tiempo. Eh, sus padres tienen una, Kali 6 y el gachoncito se, se hizo el carabin ese Cuando estaba topicado al, al varón Ahora ya es lo que dijo ayer No juego, papá Para que veáis, macho Vale, lo voy a pillar ya y yo para, cabrón Cabezón, mamá huevo Illo, yo, yo, yo ¿Tú quién eres, coño? Rodolfo el reno feliz Policia Vale, me queda uno más, eh Pero como mola A mí me fliparía solo por el simple hecho De hacerme figuras de anime Sé que es muy gilipollas por mi parte Pero me flipa Imagínate, María un Mazinger Z. O sea, María un puto Mazinger Z, gente. O sea, María un, un casco de Boafed. Lol, este tiene un cuchillo. María un casco de mandaloriano Sería la caña. Pero bueno, uf, los materiales y tal tienen que ser muy caros. Me queda solo una. Sumo uno sería todo eh, una variante del plástico o algo así, eh, porque no hay otra cosa eh, que sea tan mordeable. No, claro, tiene que ser eh, un material, eh, lo diré, maleable. Por cojones, si ¿cómo, cómo no, ¿cómo le dices hacerlo de los hilitos? O sea, está gracioso el mecanismo que tiene lo de las piezas de, de 3D, ¿sabes? De las impresoras 3D, bastante. Después le tiene que quitar la parte esa que queda como todo fea, llena de hilos, ¿sabes? Está guapo. No, no sé dónde está la otra, gente. Hombre, pues una impresora 3D tampoco eh, tiene un precio de desorbitado. No, claro, ahora mismo no. Supongo que valdrán mil pavos, ¿no? Bueno, mil pavos. Me he tirado yo por muy barato. 1300 pavos, ¿no? O 1500. O incluso 3000, dependiendo de lo que quieras, ¿no? Realmente. Tío, no encuentro el otro hall, oh, tío. O sea, el otro boquete, ¿y? ¿eh? ¿Dónde coño está? Joder. ¿Dónde coño está? Me tiene loco, tío Las misiones estas son... Wow Una puta locura eh, Aquí, ya está Este es ¡Policia! Vamos ah, a los pillo y no viene nadie Del tirón Logro desbloqueado Infalible Vale, nos vamos al carajo A hacer puñetas Pero a mí molaría, la verdad Lo único malo es eso Que el espacio lo tengo limitado que sin Me he cargado al coche ese, eh. Lo siento, bro Tío, bombamos rápido eh. No sé cuánto queda de permisa Y esto... Habla con... Eh, hostia, mira, mandado que enrollado y un rifle. No vea, aunque eh, por una parte me da gusto decirle que son unos niños y no pueden eh, a, eh, echarle a la máquina. Hombre, imagínate a que les es, y vuelvo a repetir, sería un marrón para ti y para tus padres. Pero claro, que hay niños así de subnormales que a lo mejor después se va a otro lado. Habla con Borkop, ah, con este se van a otro lado y, y entran y juegan incluso. O su sea, puta ludopatía. Por fin estás aquí Anoche el propio Boris eh, brancanó, eh, Cayó en nuestras manos LOL Según nuestros informantes Sus hombres quieren liberarlo Y pueden estar vigilando Este lugar Esto será al final Debemos sacar a este bastardo De aquí y eh, Lo antes posible Queremos que eh, Que parezca un transporte Ordinario Así que Iremos en este vehículo Vale Va ok bro Debe de ser el final ¿Cubrir el transporte? LOL Acaristán Cigarettes Carcic No veo algún tuyo ¿Puedo abrir la puerta? ¿Cómo que cubra ellos? Esto es Resident Evil 4 Paranoia, ¿no? Ah, si ¿sí puedo abrirla Vale, vale, vale Entendéis lo que va a pasar ahora, ¿no? ¿Y el arma nueva? El AK Resistencia del vehículo Joder, esto va a ser complicado, ¿eh? Creo Hermano, dame un cigarrillo de eso, dice, de la risa, me cago en 10. Joder, nos persiguen, disparale. Si no los veo con él. ¡Eh, eh, eh! Buah, esto que es recién Evil? Madre, mamá, mamá. Uh mamá, uh, mamá. Joder, ¿Y eso? Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Eh, encima que vienen unos niños a, comp a comprarle tabaco. Ellos sabiendo que son menores, eh, les pregunto que si tienen 18 me dicen que sí. Pero no saben que conozca a sus a sus madres, llaves. Porque vienen a nuestro bar, eh, ventajas eh, del pueblo y que conozcan a casi todo. Aquí pasa lo mismo, Cali 6, eh, pero coño, Qué mal trago, ¿sabes? Para ti, ¿sabes? Y tú qué paranoia que los niños compren, ¿sabes? Tabaco. Siendo menores, ¿sabes? A la larga. Es un poco vaya. Hombre, y me parece bien que vosotros no lo, no lo dejéis, ¿no? me jodería. Después se lo dice a la madre y ya ves, chicos, el guantazo que le meten. A Calixin 6. Loco, que no veo, cabrón. ¿Dónde ¿no está? Joder, ahora tengo ganas de ver la película de Mario, ¿eh? Yo no sé por qué, tío Que hoy el gas lava mucho bolo, tío y A la película de, de Mario 64, tío ¿Ese coche no ha muerto? Ah Creo que esta es la mejor mesión de todas, ¿eh? De momento Sinceramente, la mejor, ¿eh? La mejor Literalmente la mejor Bueno, y por eso me han dado pila de balas, ¿no? Un montón, tío Bueno, ocho, ocho cargadores Está bien ¿Os oh, imagináis que me caigo de aquí? Sería la polla, ¿eh? A ver. Interesting themes. <risa> Coño. Nada, o sea, yo soy malísimo, tío. O sea, para apuntar aquí a los cochecitos, madre mía. ¿eh? Entonces, metal s luz. ¡Ah! No tienes conductor, mamá yema Mamá 180 balas de AK-47. Soy Monkey Wiza Amon. Search and destroy. Vale, vale. Estamos ya llegando casi sí. Y yo. ¿Serás cabezón? Si le parto la rueda, compadre, ¿qué pasa? ¡Ey, yo! Para, para, para, para, Mamá, huevo. Vale. Desayuna con huevo. Que te amo es como completamente a LV-6! Completamente, tío, completamente, gente a A ver, está está gracioso. A ver, el juego está muy completo. Lo único que es eso, que también entiendo que, que sea un poco juego de mierda, ¿no? Pero a ver, es un ADE. Voy a repetirlo. Me gusta terminar siempre la, la promoción, el ADE que tengo con ellos y terminar el juego. No todos lo he hecho. Por ejemplo, eh, un ejemplo de ello es Line Rancher 2. No me gustó para nada, lo siento. Me quedo con el 1, hermano. El 1 es la polla, ¿sabes? Muchísimo mejor el uno. Bro, bro, me revientan ¿eh? El coche este más hostia, va solo Ya está, estamos aquí, ¿no? Vale, vamos, vamos por el lago, vamos, bien, a 6 Estamos ya casi casi en el maldito control de aduanas, eh Te supongo que le quedará bien poco al juego, eh Ay, uy, uy, para, para Parate, pelotudo! ¡Lávate la mano! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Eh, eh, eh! Vale, me carga el ese o sea que este se va a explotar, ¿no, cabrón? Son camincajes, ¿eh? ¡Wow! Me voy a poner laca, ¿no? O sea, es que de esa arma la utilizo más. Y esta me la acaban de dar ahora. Menos mal que no me compre laca, me la acaban de dar de gratis. O sea, easy peasy. verdad, Nicole me contestó, pobre, tío. ¿qué? Es que, tío, ahora mismo no tengo ni tiempo de hablar con ella. O sea, seguramente se vaya a la cama en breve, macho. ¿Qué es eso? Acá. Camarada, sale del coche lentamente sin truco Enfréntate a los rebeldes, soy yo Solo de los puños Liberalo si quieres eh, mantener la, tu miserable vida Estamos con ellos, no obstante Vale estar de acuerdo. Bueno, me toca trabajar. Tengo que eh, hacer toda la carta del restaurante en serio. Y cambiar los precios para mañana que tengo que llevarlo a imprimir. Obra Kalisensei, tío. O sea, qué, qué duro. Qué duro. Te recuperar tu libetal se le balanza sobre ti. Con los puños, los reverdes se esfuerzan por eh, Arrastrar al enfurecido gasting. Insat... Tumbados en mi inconsciente con el afarto Oyes eh, al familiar sonido de la sirena de la policía tan lejos. LOL. Y espero que vaya bien en sensei por supuesto. Yo la verdad es que creo que, que voy a dejarlo aquí ¿Vale? Esto de juegos eh, Chuparme esto, ahora me van a llamar seguramente Llamen y digan, bro, hay una misión Un asalto a la Casa Blanca de, de, de, de Rumanía Y ya estaría Lo típico, ¿no? La misma permisa siempre Veo, O sea, el juego está muy bien La madre que me parió, papá Entiende que ya estoy un poco hasta los huevos de, de, No del juego, del mecanismo Para llegar al final Fuera de coña es que rollo Tiene demasiado, tío O sea, tres, tres putas rondas De rondas enteras, ¿sabes? ¿eh? Esto se me da bien El paper plane no, ¿vale? Vamos al tío No sé qué pasa aquí No te había dado un francotirador Lo tengo que comprar en el coche O sea, tengo que gastarme 200 en llamar a un coche blindado Que viene y puedo comprarle armas Y, y bueno, los lo suministros. Y yo, y yo Fiti, fiti vale, tranquilito, eh policía Dios, no vea la que le estoy dando ahora, compadre a los malhechores yo yo yo yo ¿Dónde has salido tú? Ah, no tengo mala No vea Claro, eh, no, es lo, eh, no es lo mismo registrar eh, Cadáveres que registrar coches <risas> Literalmente, en medio de la guerra, ¿sabes? Así dejo que de pase el tiempo un poco. Me di un poco de chace. Cállate ya, cojones, chicholecho! Me un muerto. Eso explota, bro. Y aquí también explotaban cosas, ¿no? Fiti, fiti, palbi. Tres minutos, tengo que aguantarles. wow Pues, gente, eh, ahora sí, ¿eh? Acá 16 se viene. Eh, eh, eh, eh! ¡Que Estoy luchando, tu compañero. Respétame, caca. Que hago la madre. Que... Me en tu muerto. Nada, me voy a poner la otra arma, gente. Un momento. <risa> o sea, ya vete. Bro, me he rayado tela ¿Dónde está el otro? Este De este sí tengo munición, gente Que a mí no me lanza el granada, cojones 700 palas No, ve. Nada, esto, esto mete como 20.000 milamperios O sea, bueno 20.000 20 amperos en la cabeza ¡Pam! De una No voy a luchar nada, gente Cara seguramente sea la última misión Que es la del asalto extraño Y yo, para allá, ¿no? árbaro Kosovar, tío ¿Se si un transporte? Ahí, ahí Eso lo tengo que matar Antes que me maten a todos los compañeros ¡Mmm! Madre, que me parió ¿Qué coño? Sí, hipo que tengo, compadre Soy un tanque Soy marfite, tío Marfite tanque A su servicio ¿Pero ¿Qué? Mamma mía, o sea, creo que es la oleada Más dura de todas, ¿eh? el otro? Vale, ya queda un minuto, gente ¿Sabéis lo que? yo que no me tiene nada, cojones! ¡Eh, <risa> eh, eh! ¡Que estoy looteando! ¡Para! ¡Ha cubierto! ¡Joder! Que si no voy a tener que comprar, gente ¡Para ya, coño! ¡Mamá huevo! Los dos venís para acá, ellos ¿eh? Este está aquí tranquilo, ¿no? Este no Madre mía, ese, ese saca la cabeza, ¿sabes? Para que le meta el guantazo. Voy a lootearle, ¿vale? Para, ya, para, ya, para. Bro, bro, bro, bro. Fiti, fiti, o sea, Mira, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo una belga. Puñeta. Joder, ¿me van a destruir? ¿Otro? O menos mal que he tenido suerte, gente. Eso es donde se ha pauneado, joder. Mamá. Qué pesado, tío. Los de aquí, eh. Para, mamá huevo. ¡Sí! Vale, hasta nueve oponentes, gente. Cuando queden dos, me voy a buscar toda la munición, ¿vale? Bueno, voy a hacerlo ya. Mozca, ¿sabes? Tenía mozka para luchar. Save. Dios, Dios, Dios. ¿Qué haces? Eh, ha perdido un compañero. No me jodas. A ver si lo muero yo. Dios. Mamá. Vale, dos oponentes. Vale, me, me, me voy, me voy, me voy a robar todo. Dime que puedo, por favor, tío. ¿En serio? Más de más esta. De bueno, a ver. Creo que esa es la que estoy utilizando. Ah, no, es esta, es esta, es esta. nada es que, tío, ya sé que estoy en el final del juego, pero habrá que robar. Un palo, cabrón. Tenía un palo, ¿sabes? tiene en el culo. Y, y el otro desaparecen los cuerpos de angusto, compadre. ¿Qué es el que queda? O oh, toma. otro cuello, otro el cuello roto, perro. ¿Será? Mamá huevo ¿Cuánto me han dado de oro? 2300, Pues todo lo que he perdido, que les enseñé antes, lo he recuperado ahora, ¿sabes? <risa> Literal. Creo que ya está, ¿sabes? Creo. Creo que hasta ahora eh, se supone que eh, guardo durmiendo y ya estaría, ¿no? Me he gastado un huevo de bala, chacho O sea, un huevo y medio, ¿eh? Vale, vámonos a la última misión Supongo que será ya así ¿eh? O sea, espero y deseo Como me tenga que comer otra oleada de, de pasos, tío, increíble o sea, Espero que no, tío, de aduana Me cago en la madre que le parió, ¿eh? Muy denso, tío Que repito, está guay, pero hasta un punto, ¿no? Que, que no sé, yo lo tengo ilimitado Para que pueda llegar a pasar siempre Por supuesto el, el maldito, ¿no? el comando Y gracias campeón Y espero también que vaya bonito Cuídate leña Hola camarada Al, al habla Víctor Orlov Del puño de sangre Alguien nos ha traicionado Buah, esto es el final, gente Increíble Mikarik Garin Y los principales representantes del puño Han sido capturados En el grupo, grupo al caos Tenemos que actuar rápido Hostia Sabemos que lo tenemos en la base eh, de la policía en la zona de caraquista Necesitamos tolleros, tenemos un campamento eh, cerca de este lugar, nos reunimos allí pues aquí se viene, chavales chavalas, yo he elegido ir con el puño eh, rojo el puño rojo representa a las personas del pueblo que se van a rebelar contra este tipo de eh, sistema político ruso Literalmente, bueno, utopía rusa, a la cual, por supuesto, estamos jugando, ¿no? Eh, bueno, eso eso también, claro pero que tiene cojones que lo vea, por ejemplo, al... ¿a ¿Cómo se llama? Eh... Allá. Vicen Y hermano Jugando partidas normales eh. De verdad eh. entonces eh. Se lo ven porque se ha quedado Con todo el público de Degres Que no juega a la Fortnite y ya Ya me entendéis no Nuestra única posibilidad Es bajar eh, por la pendiente Hasta la parte trasera del almacén eh, Con un poco de suerte Podremos eh, sorprenderlos No hay tiempo eh, que perder Vamos Esto tiene que ser el final eh Vamos Paslov Cojones Tiene que ser el final por favor Vámonos Llegar al cuartel de la policía Hostia en serio Voy a atracar al... ¡Hostia! Me van a ver, hermano Mira, si es que tengo hasta la indumentaria ¿Sabes? ¡Buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, qué cambia esta Rus? ¿No? ¿A que Qué raro, ¿no? Joder, ¿no empezabas con una piedra, eh? Ahora tengo una un AK Voy a por los... de tú! Como voy con los lo del puño ¿Me entendéis? Esto es el principio del juego Que tenemos que defenderlo. Ahora tenemos que matarlos nosotros A los policías Increíble De loco De loco, ¿verdad? más atacar, sí, literalmente Esto ya supongo que es el final Porque se está revelando que soy de los malos En vez de los buenos, literalmente Además, cuando ya más o menos vi el lore Digo, por cojones, esto, esto tiene que ser lo más simpático ¿sabes? Estar con los del puño de, de rojo más un montón de dinero A lo largo del juego, el puño de rojo ¿Ustedes son policías de San Andrés o qué cosa nos pasa? Ni un tiro, compadre, ¿eh? igualito que los contrabandistas de todo lo que he hecho Al hombre de los limpios medio limpio. Se va por la banda No vea como jungla Este papajigo Se va por la, por la jungla Le pongo la caguita de Chaco Literalmente ¡Eh, ¡Hey, hey, eh, hey, eh! eh dos limpio! ¡Muere! Bro, que soy Terminator Me van a matar, ¿no? Llegar al cuartel de la policía Vale, solo está eso, ¿no? Vale, muertos todos ¿Qué armas me darán? Nunca ha atracado uno de los polis, tío A ver Ah, pues de puta madre Del tirón Hostia Que mis compañeros sigan disparando Hermano, mira, este policía tenía cosas raras, ¿eh? Yo no digo nada Esto va afuera, ¿no? Uy, mierda ¿Qué? Eh, a este Mientras que mis compañeros siguen Es que, la verdad, se nota Además No, mierda, desaparecieron ¿Esos son los malos? son los buenos, coño? Le voy a meter un tiro Bueno, los buenos son los malos Y los malos son los buenos Vale lo veo, lo veo, lo veo, bolo por los aires wow, vale, del tío ¿qué pasa ahí arriba, bro? ¿tú quieres el sniper? toma, para que pille cargo oh, oh mamá huevazo shoot me. no muero, ¿qué cojones? no vea, ha salido la crucecita roja ahora, vale, salto por los aires, y el otro que queda es allí, ¿no? uno, dos, hostia, aquí hay tres vale, voy a explotar esto porque me hace gracia <risa> ya, ¿no? gracias a la última misión, tío. Me parto. Eh, Vendrá más gente y yo aquí registrando. O sea, cadáveres a diestro y siniestro. Sí soy. Esto no lo quiero, bro. Este está quemado. <risas> la polla. Nada, con esto tiro y demás. No creo. Ah, caí un nota. Ah, vale, vale. vale, Que entre. Que entre. Le iba a disparar eh, a mi compañero. Los refuerzos de la policía Podrían llegar en cualquier momento Entra, nosotros cubrimos la parte trasera Date prisa, el destino de Karin está en tus manos Voy ¡Jurka! ¡Jurka! Sí, sí, tira el cohete nuclear Cuando yo te diga, vale, todavía no Hola, bro, buen día Resident Evil Esto era Resident Evil, gente Qué cambiado está, ¿no? Hey, hey, hey. Hermano, de aquí me estás dejando la oreja tibia Joder, macho Voy a lutar un poquito de warro ¡Eh, ¡Hey, calla! ¡Joyo! Vale, gente, voy a dejar de lutear ¿no? <risa> es que... Joder, macho de escopeta. Bro, tú tienes de pistola, ¿no? Fijo. Vale, ya está, ya está, ya está. Paso, paso. La música toda épica, me encanta, ¿sabes? Bro, encima nosotros somos como los terroristas del juego. Bueno, las personas del pueblo que se han revolucionado, ah, pegando un golpe de Estado para cambiar el sistema político, ¿no? De Cracovia, de esta utopía. Rusa. Bro, ¿cuánto han aquí? ¿Qué haces? Resident Evil. ¿Qué campeón está Resident Evil 4 Remain, no? Uff, uh, se viene, gente. ¡Eh! ¡Ah! ¡Solo eres tú! ¿Lo ves? Tus colegas ya no te ayudarán. Esperamos eh, este ataque. Atentos, eh. Atentos. Entonces tú estás. Eh, exacto, en contra de los polis. Exacto, campeón. 6. Estamos con el puño, de, de, eh, el puño rojo. El comisario me dio personalmente en el personal me esta basura. Muchos buenos policías han muerto por su culpa. Esta rebelión enfermiza eh, ya ha durado demasiado. Vamos a limpiarlo aquí, ahora. Yo no he hecho nada. Ha disparado el man solo. ¡Revolucionario! ¡Let's go! Ué, ¡Triunfo, el martillo y la voz, Gente, yo no digo nada. Güey. Agente doble. Victoria de la revolución. El 16 eh, antes de Cristo, de 1800, bueno, después de Cristo, de 1800, eh, o, no, 1981, en el país se produce una sangrienta revolución dirigida por el líder del puño de sangre, Michael Garring. Eh, el antiguo primer secretario Igor Acarov junto con el gobierno son condenados por los crímenes contra la humanidad. Eh, muchos presos políticos son liberados y los ciudadanos que viven bajo la dictadura del miedo pueden por fin respirar libremente. Comunismo entonces. <risa> Literal reinó el comunismo. <risa> Let's go. Hey. Not bad. LOL. ¡Mira, el Bori! Continúa trabajando con el puño el puño de sangre hasta la caída del gobierno. Las nuevas autoridades, queriendo encubrir eh, cualquier vínculo con la banda, lo internan en una institución psiquiátrica. Papicio. Hay más personajes, ¿eh? El que murió, Grigori Veloz, gravemente herido, muere en una cripta abandonada encontrado por los hombres de Oberankov y enterrado en una tumba anónima. Los resultados de su investigación nunca salgan a la luz. 30 años después de la Guerra Fría... <ríe> Literalmente, ¿verdad? Escucha. ¿Eh? Tiene el rollo. Peter Kaka, Torturado durante eh, mucho tiempo. Revela los planes secretos del gobierno que resultan cruciales para el éxito de la revolución. Finalmente es llevado ante el Tribunal Estatal y condenado a 25 años de prisión por colaborar con los comunistas. <ríe> Timur Kochenko, el del bar, Sigue trabajando para la resistencia, persiguiendo y liquidando a cualquier que esté relacionado con las autoridades comunistas. Tras ganar la revolución eh, queriendo olvidar su pasado, él y su esposa abandonan el país para empezar una nueva vida. Qué guay. Tío, no me sale. Cuando sus conexiones con la resistencia salen a la luz, abandonan su informe y se involucran en el lideramiento de la milicia al puño de sangre. En agradecimiento a su servicio, es nombrado a un nuevo jefe de policía de Afganistán. Increíble. Guapísimo. Ya está. Tío, vosotros escucháis, ¿no? El directo. Lo que pasa es que aquí, pues, ha quedado el Steam la pobreza y no lo escucho, tío. O sea, no lo escucho, no, sino que no sale. Hay lo vi. memory of eh, Camille Cona Urbanski. Oh. Apeedio Gay by Crazy Roads. Bueno, al comunismo es un cachorneo y no sirve para nada. Nunca. <risas> nunca, tío. Nunca. Let's go. Terminamos el AD, eh. Muy, muy buen juego. A ver, me ha parecido guay, pero el desarrollo del juego también me ha parecido muy lento en cuanto, obviamente, ¿no? A lo que me refiero. Tener que hacer mucho... Paper please, ¿no? Eso ha estado muy divertido. Habrá gente que le guste más, menos, pero yo he de decir que para 13 horas que tiene el juego podría tener 6 eh, con un par de permisas. Y que sea opcional. Si tú quieres seguir estando, pues bueno, pillando dinero para comprar las diferentes tipos de mejoras, porque es un poco Slime Rancher. A mí me ha falta comprar la mejora de cada cárcel, de los coches...